Nosotros bueno, somos de la paz eh, Es como que bastante fuerte ¿no? la, eh, como que El movimiento En ¿no? el año 2000 la, Como que ha retomado digamos, ¿no? de toda esta actividad historietina Y como que Bueno, yo entré en lo que ser historieta Con la venganza boliviana ¿no? La venganza boliviana Que era una publicación de compilatoria De varios autores de ese momento Que era el 2010, 2011 más o menos y que allá digamos, como que, como que más oficial, digamos, ¿no? Luego también, sí, digamos, yo ¿no? era más de ilustración, pues, entonces era como que... Ya también el círculo, ¿no? el círculo es bien tejado igual de, de historietistas y todo eso, entonces era como que, sí, nos invitábamos, nos trabajar en fanzines y todo eso, ¿no? De hecho el primer fanzine en el que trabajé fue el Estomaroscopio, que era de Juan Avilés, y que, bueno, él fue la primera persona que se aproximó y me dijo tu trabajo es bueno, quisiera que hicieras si historieta, ¿no? o sea, animarte a hacer entonces el estroboscopio era el número 5, eh, creo que que entonces era como la primera vez que hacía historieta un poquito y de ver este lenguaje, ¿no? tal vez más antes si sí, de niño había hecho alguna, ¿no? creo que varias personas han hecho ¿no? o sea, alguna vez no sé, sea, de un viaje o de un personaje que se inventa, etc pero más oficialmente se ha sido desde esa época más o menos, Amigos, sí. De mí tiene que ver mucho con la, con la carrera yo estoy diseñando gráfico en la UNSER y... bueno, tiene muchos eh, recursos que se manejan en el diseño es gráfica, texto y, y diseño ¿no? como tal ¿sí? creo que la historia se resume mucho en ese estudio ¿no? y eso que, por naturaleza me guiona, porque reúne todos los elementos y, y es un interés que me viene a de a poquito digamos, Yo no soy un lector así fuerte de no, un neta, pero sí me ha guiado mucho en lo técnico, y me llama mucho la atención. Ya he empezado a estudiarlo más seguido. Ya ¿no? ya empezó a hacer prácticas, nunca publicaba, pero eran prácticas, constantemente ¿no? o sea, practicaba ahí, ¿no? y ahí también vas viendo que, cuál es tu fuerte, digamos, ¿no? generalmente mi, mi, mi escritura que nunca se fue muy buena, ¿no? pero sí nos gustaba mucho adaptar, digamos, hacer pues, viñetas, jugar con todos esos elementos relativos ¿no? y ha sido así de poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos en Luego ya conocí a Jorge y empezamos a trabajar juntos, justamente porque ganamos un concurso de, de historieta en 2009, si me bueno. acuerdo, que con eso ya incluso fue para mí como un inicio, porque ya pude utilizar todas, todas esas prácticas, ¿no? ponerlo a en ese trabajo, para mí ha sido un inicio, digamos, con y para qué me ha gustado mucho el resultado, a pesar de que tiene sus fallas, pues, bueno, siempre autocrítica pero el resultado me gustó bastante, como inicio me ha parecido genial para mí y desde ya creo que ya empezamos a hacer más cosas, ¿no? sí, un inicio que no puede ser eso ¿no? Yo, yo sí soy una de las cosas, sí, sí he crecido leyendo historieta Siempre de en mi casa, bueno, por mis hermanos mayores, seguramente, pero más, más por un juguetito que venía con un cómic. que Fue como lo primero que yo decía, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Para mí fue el que un mundo se abría frente a mí. Como estaba en inglés, no entendía nada, entonces lo que pasaba es que yo me inventaba lo que decían ellos y cada vez les ponía una historia diferente. Entonces, a raíz de eso también me empezó a gustar eso, de empezar a crear mis propias historias. Me, empecé a hacer historietas ya formalmente porque con la presencia del Festival Viñetas con Altura. Eh, muchos autores empezaron a surgir, empezaron a publicar, y yo decía, oh, no, yo quisiera formar parte de este movimiento. pero no, no hacía. Lo que hacía era como se señas de historietas y hacía críticas y algunos autores dijeron, no, bueno, no, no, puede no, porque él no, hace historietas entonces, que caía en la trampa y dije, bueno, entonces para tener autoridad para hablar eh, haré una historieta y la publiqué el 2009 en 2009 el, en el Gringo Muerto un muerto un Marco Tóxico, del extinto Marco Tóxico Marco Tóxico y desde ahí publico historietas, ¿no? Y en el, el 2009 ya eh, conozco a Oscar porque yo ya tenía un proyecto de una historieta un poco más extensa Y para un, con la excusa de un concurso estaba buscando a alguien que haga conmigo Y conocí a Oscar y, y en su dibujo vi que estaba todo lo que yo necesitaba para poder contar esa historia que quería hacer. Y, y ganamos el concurso y empezamos, ¿no? Un mandaje en, en varios... Eh, eventos, concursos, publicaciones y luego conozco a, a Salvador y, y formamos ya el equipo que somos ahora entre tres. Y nos repartimos trabajo y la, venimos publicando desde ese año. Entonces, yo voy a empezar esta vez por el tema de la, de la secuencia de lo que es trabajar la historia tal. Eh, con Oscar a seis de este concurso se le, le presenta el proyecto y, y sale. Y con Oscar hemos estado, de hecho, en más publicaciones, hemos hecho trabajos para antologías, publicaciones, concursos en el extranjero, en chat, y con Salvador también. Con lo que mencionas, la sinergia, creo, la química entre autores es algo que se necesita, que es necesario. El autor, el dibujante, especialmente en eso, es algo difícil de conseguir. A que le guste tu trabajo, o sea, lo que lee. Y es un trato, por ejemplo, con Oscar es un trato formal: decir, si me gusta lo que escribes, lo hago. ¿no? No, el Salvador es más flexible, es más paciente conmigo pero los dos aportan. Ese también es parte del proceso al escribir el guión, al mostrarles el trabajo. Eh, y el guión de historieta es algo que no llega al público, no es algo que está escrito solo para el dibujante. Lo que va a interpretar él es lo que va a salir en la página y es lo que el lector va a ver el trabajo final. Entonces el, el guión yo lo escribo lo más con todo la, la, el cariño de que ellos a ellos les guste y les interese ilustrarse Entonces desde ahí es un pie de que si les gusta lo van a dibujar también bien. Entonces. Imagino que con otros autores pasaría lo mismo, que si no les gusta, no les convence, tampoco van a dar todo ese esfuerzo. Entonces ese es el proceso, esa química lo hemos encontrado a raíz de que compartimos tal vez gustos, espacios comunes en cuanto con nuestro consumo mismo de, de cultura pop en general, coinciden muchas cosas nuestros sus puntos de vista, eh, imagínate también, y eso posibilita que podamos trabajar para ellos que pueden tener experiencia de su Bueno, pues como te contaba en parte digamos es que... Para mí ha sido como una investigación, así me ha sido muy, muy experimentado Y me ayudó mucho un curso de, de la carrera de diseño, que era de, de visual, y era bien práctico la docente que falleció, y no me acuerdo su nombre, pero yo aprendí mucho de ella, y justamente fue en área de, de, de, de biográfico. Y me di cuenta que se relaciona mucho con la historia. ¿sí? Y es la parte donde yo llevo mis palabras y mis historios gráficos armados, en base de, una, de un guión literario. ¿no? Y creo que también eso es lo importante: es la parte donde puedes resaltar más, ¿no? estar consciente de, de, de tus habilidades y explotarlas, ¿no? desarrollarlas. En esa parte, yo, yo sentía que me, me encantaba más dibujar historias. Creo que en esa parte parte te sobraría más el plano. Bueno, o sea, es, es, es, es muy técnico, ¿no? para la de esta, Eso es importante, ¿no? conocer, conocer la técnica. Tú no puedes mandar eso a un dibujante. Porque no puedes mandar un texto largo, sin división de viñetas ni nada. Entregar dibujante, porque es muy complicado ¿no? Es más trabajo para el dibujante. De hecho, es más trabajo para el dibujante y solo dice: no que solo estás haciendo el dibujante. No es que no es este. Y en esa parte creo que es muy bueno, es eh, ver tu sabes ¿no? yo soy escritor y te voy a mandar esta cosa, ¿no? yo soy... Uno, una persona puede encargarse solamente de, de un gráfico, y otra persona puede encargarse de pintado, por pues, como de color, de, de cosas. Y eso es bien complicado, incluso bueno, es decir, flexible, ¿no? Y, entonces, ¿no? realizarlo. Y creo que en esa parte ya tenemos como ya dividido... ¿no? El el entrega de guión dibujo, los dibujos, incluso haya debates más creativos. ¿no? Si se puede cambiar algo a mitad de línea, eso es el transcurso del trabajo. ¿no? Es conocer lo que tu al final, ¿no? A ver, justamente eh, la, lo ideal en realidad es que el momento en que tú le das el guión al dibujante, todo eso ya tiene que estar discutido y cerrado. Cosa de que ellos se dediquen solo a dibujar. Cuando han surgido esos casos, es porque ha habido un conflicto que en el guión no se ha solucionado. Eh, para empezar, a veces, también piensas en para quién estás escribiendo el guión. Pues no es lo mismo para mí escribir para Salvador, o es para Oscar o, o como para otro autor que también yo he visto y digo, ah, este trabajo me gusta mucho y me interesaría, y lo hago pensando en esa persona. Entonces es diferente, porque ellos tienen estilos diferentes. Eh, entonces, desde ahí ya piensas. Entonces le sugieres al guionista, al, al dibujante, ¿te, ¿te gustaría hacer algo así? ¿Podrías hacer algo así? Me, porque por ejemplo hay una nota interesante de una entrevista justo a dibujante y guionista y el, y el guionista dice eh, yo trabajo en historieta porque en cine eh, necesitas mucho presupuesto no en cambio yo en el guion de historieta puedo poner 50 naves interestelares 26 razas alienígenas diferentes que aparezcan en cada viña y en eso el dibujante le salta al cuello no porque el guionista tampoco puede tomarse libertad que luego lo va a esclavizar al dibujante tiene que haber una concertación de sus límites y del, del tiempo de trabajo entonces por eso yo les converso primero la idea, me dice sí, haces esto, Oscar me dice, ¿qué tal si lo cambias aquí o allá? Pues de plano, si no le interesa el tema, me dicen, no, no, no lo hago, no nada que Entonces primero se hace eso. y luego en el proceso de, yo lo que hago primero es escribir a prosa, es algo, sea, es como una especie de cuento. Entonces, cuando está en cuento otra revisión con él, ¿no? le da una leída, se entiende, no se entiende, entonces todos esos pasos ya los limamos antes de ya sentarse a hacer el guión como tal, porque cuando ya el guión está, lo ideal es que ya no haya cambio, ¿no? Pero si sí, alguno se percibe o me dicen, no, esto lo podemos economizar en menos viñetas o en una va a ser más impactante. Otra cosa que me pasa a mí es que a veces, no siempre, se me puse una o dos viñetas claves gráficamente. Yo no sé dibujar, o por lo menos no me gusta cuando dibujo, por eso apelo a los dibujantes que siento que tienen más capacidad. Pero sí se me, se me viene una imagen y digo, quisiera esta imagen tal cual. Yo, por ejemplo, en una historia que nos es como el que es el lorito, había una parte donde él apuesta, como que apuesta el amor de su vida contra otro que estaba detrás de la, de la, de la chica en cuestión, y la apuestan a un juego de canchitas, no de futbolín. Entonces yo decía, esa escena se tiene que ver como que el futbolín cobra vida, tiene que ser como una escena realista entonces decía que de escena estén los jugadores, pero en acción o social, sea, no, no solo estáticos, sino pero que estén con los piesos atravesados, ¿no? Porque presentando y que el ángulo sea como un ojo de pez y que la gente que está mirando se vea como el público. Y el y Salvador hizo una viñeta que es hermosa. Y mucha gente dijo, no, esta viñeta es... Pero, y bueno, claro, no, yo no me voy a llevar el crédito, pero claro, fue una, una idea que yo le dije, quiero que sea así y él la plasmó tal cual, y lo mismo conozca en una secuencia, en una historia de la guerra del Chaco, donde un personaje se vuelve loco por la guerra y el desquicio de la matanza, le digo que sea una serpiente en espiral las viñetas, y que la lectura sea en espiral, hasta que al final la víbora se traga al personaje, entonces él igual ¿no? lo ilustró de una forma que mucha gente dice, esta viñeta, es, esta página es una doble página, entonces esas ideas gráficas sí se me vienen, pero yo intento hacerlo y claro, tú te en mi cara desde de, de mi dibujo pero ya en manos de ellos eh, ya se vuelve algo realmente que vale la pena. Entonces, sí, ese proceso de disyuntivas está, pero tiene que ser en la fase inicial, no mucho. Y bueno, tal vez puedan algo más de, de, de experiencia. Claro, sí, en esa parte sí. Eh, antes de, de, de empezar el proceso digamos, de ahí existía algo, ¿no? Discusiones, incluso por el, por el, por el Pero por el bien de la historia también, no es por el bien de, de mí, digamos, o, o por bajo nivel de digamos, en eso. Ese es el fin del. De, de trabajo, no, pero a mí es eso, una historieta tiene que, una buena historieta tiene que verse en general, no solamente, o es sea, una mala historieta si lo juzgas por, pues, o sea, qué buena historia, qué buen guión, o qué buen dibujo, es, es, una, es una mala historieta, porque tiene que ser el conjunto en general, Entonces, es una mala historieta o es una buena historieta, no? si ya estás dividiendo, hay unos, hay unos errores en eh, el diálogo o que o no, está y eso es importante para mí, si, si van a jugar, si es mala, pues está bueno, los dos hemos fallado, si es buena, ah, pues los dos hemos hecho un buen trabajo, y si juzgan el dibujo y juegan mal el, el trabajo del pianista entonces ha habido una mala coordinación, ¿no? y para mí eso es muy importante, eso es lo importante, el diálogo, no antes de empezar realmente a poner, en mi caso de dibujante, ponen a dibujar, y, en el caso del, del escritor, a pues, es escribir, ya mmm, de ponernos ideas, eh, Buscar referencias, tipo de cosas. Es un diálogo bien interesante, ¿no? La, la parte creativa, por lo es muy importante. Luego también está la parte, ¿cómo te diría? Pues la amistad, yo creo que eso es lo que se ha basado también en ¿no? De hecho, lo que menciona, por ejemplo, Supai, que es la primera publicación en la que, eh, bueno, que ellos eh, lograron, ¿no? Como compilado y todo eso. Eh, están sus nombres acá, ¿no? pero yo también he sido parte de lo que ha sido el color de una de las historietas y también de, de gráfico, ¿no? Y he, ha sido porque eh, ellos requerían, ¿no? o sea, ya les comía el tiempo y al final dijeron necesitamos ayuda, ¿quién nos puede ayudar? salva, sí. no le hablamos mucho, así. responderá, dirá que sí, así. me escribieron y al toque sí, ya dale, vamos, y nos amanecimos así, haciendo esto, lo hemos logrado y era como que funciona, ¿no? y también eh, luego ya empezamos a compartir que películas, salidas, ir a comer, charlando, no sé, historietas, nos prestamos igual eh, historietas eh, y otros materiales, digamos que archivos de, de esto que nos gusta a todos, ¿no? Entonces era como que funciona también arte así, ¿no? Y era como que ya hay una no solo, digamos, eh, profesional, ¿no? Que también es eh, de amistad, yo creo que eso ayuda harto también, ¿no? también, digamos, tanto la admiración por el trabajo muy digamos, profesionalmente hablando, como también tal vez por personas, o tal vez como, no sé, detalles que se comparten, Eso enriquece también el hecho de decir ya, no sé, Jorge dice, ¿qué tal, participaremos de este concurso? Tengo esta idea, tengo este guión, más que te parece? Entonces, tal vez, también llega con otro filtro, digamos, ¿no? como que esperas que va a ser algo bueno, o que va a ser algo que, que sí te va a gustar y vas a poder dibujar en ¿no? entonces en, en mi parte a veces espero que ¿no? Ay, ya puede estar interesante esto ¿no? no tendría por qué no hacerlo, pero es como una decisión de cada autor lo que, quiere, que, lo que quiere decir, lo que quiere transmitir dado el caso se podría pensar realmente y ahí creo que tendríamos que definar las visiones que no sé a qué nivel coinciden o no coinciden políticamente hablando. En tema de territorialidad boliviana, obviamente nuestras historias van a tener más que ver con el lado occidental, porque somos de ahí, vivimos ahí, y no, no nos hemos andado, aunque justamente hemos tratado de también entrar al tema de concursos en Santa Cruz, por ejemplo, en el otro lado no hay tantos concursos, historietas ni, ni cosas parecidas, cosa que nosotros podamos tener. Por ejemplo, nosotros estamos bien unidos a Cochabamba y por eso también la línea de títulos de los cómics están en Quechua porque leyendas del de, concurso municipal de acá de Cochabamba eh, fomenta las, el rescate de leyendas y tradiciones orales cochabambinas entonces obviamente nos hemos tenido que instruir para poder participar y ganar porque no, no podíamos ganar con la historia del Chairo, digamos, de Cochabamba entonces tenemos que conocer algo de la historia de acá y tratar de conquistar al jurado que obviamente va a ser de acá Todas pues, esas Entonces, si se diera el caso con Santa Cruz, lo mismo. Y si fuera el caso político, que eh, bueno, en lo personal, yo en lo personal no tengo mucho interés en, en, porque es un conflicto enorme, ¿no? De, a veces ni uno se pone de acuerdo en, lo, en la línea, o pues, sea, siendo uno de una línea política, ve que la misma línea de uno está traicionando al, al pueblo, por decirte. Entonces, eh, me parecería bastante confuso. Ahora, si de alguna forma mi trabajo podría ayudar a. a a cambiar cosas y hacer un cambio positivo, yo estaría de acuerdo, pero la verdad es que tampoco desde un punto de vista autoral no es comercial, por decirlo así, eh, a hacer eso porque te, te sesgas, en realidad con lo incipiente que es la, la, la industria de la historieta acá en Bolivia, es mejor tratar más bien de universalizar, pero con tu identidad, por eso está tenemos historias de astronautas, pero que tienen temas... Eh, de contenido nacional, ¿no? donde nosotros nos podamos identificar y la gente de afuera también pueda leer la historia y justamente la historia del astronauta, una de las historias porque ya son varias que hemos decidido hacer como una saga indirecta, o sea, las historias todas tienen relación, pero son autoconclusivas del astronauta y una ganó un concurso en la Biblioteca Nacional de Bulgaria que era la temática espacio y caos, entonces es un astronauta que tiene contenido boliviano, pero ha ganado con un, con un jurado eh, de allá de púlgaro y que no, y cuando, cuando fue la premiación era todo un chiste para nosotros porque no teníamos nada en la transmisión y, y todo, con no esos estudiantes, pues, Money, pero tampoco nos entendieron eso, pero eso demuestra que sí podemos universalizar un poco nuestros temas manteniendo la identidad. Entonces, en mi caso, digamos, la... yo no trato de ser forzado, digamos, de hacer discusiones y, y también de paseñas o escuchaban generalmente ya, eso ya viene ya de, de, de, de, de, de, de, de raíz, ¿no? para mí es algo natural que lo ponga incluso inconsciente, ¿no? No, no, no lo force ¿Vale? y eso se ve en el trabajo, incluso yo no me doy cuenta, ¿no? en ese, en país, ¿no? yo vivo en la, en la ladera de La Paz, digamos, es una que tiene mucha influencia, ¿no? en, Géña, en lado, ¿no? y si es natural se me sale, no, no lo pienso, no lo. No es algo que está marcado en mi vida. ¿no? Y va a seguir de siendo, de de siendo así. Claro, eso ya se haya acostumbrado de a lo dinamitas. Justamente por eso, incluso consecuencias de esas cosas, igual sí se a ser más cosas a la, a la mente. ¿no? Porque siempre hay que ver lo positivo, ¿no? las cosas malas, ¿no? Y creo que es lo demás. Eh, es las mejores ideas, de hecho, ¿no? En las cosas difíciles, ¿no? Y creo que mi trabajo hace eso. ¿no? solamente es algo muy natural, no, no fuerza no mucho. Sí. Creo que igual dentro de los políticos, o sea, no, no, no se con ¿no? la, la palabra que tanto, se o sea, bastante en general. Pero, por ejemplo, hay una historia que justo nos, en la, eh, nos hicieron o sea, en los concursos, por ejemplo, hay unas temáticas ¿no? que plantean, ¿no? que tampoco queremos ser muy fieles y muy eh, didácticos, digamos, con lo que piden digamos, ¿no? por ejemplo, había alguna de las historias que es justamente, que aparece en Muskui, que es la última historia, que es Mirzi que es eh, de una niña que vive ahí en los ochentas, ¿no? en La Paz, y que a ella quiere, le encantan los carritos, que ¿no? quiere participar de la carrera de Fuertecito sin Motor, que es igual clásica, ¿no? hay varias ciudades allí, eso no. Entonces, pero, y era como que la historia tiene un, un, un, eh, una visión. Eh, de lo que muestra cómo es el, el machismo, digamos, ¿no? Entonces dicen, no, eres una niña, no deberías participar, eso es solo de niños, no fuera de aquí, todo eso, ¿no? Pero la niña tiene el ímpetu y las ganas, además del apoyo de su familia, ¿no? También dicen, no, Mirky, tú vas a ganar, tú vas, te, te vas a hacer un carrito y todo eso, ¿no? Entonces también hay alguna forma de no ser muy literal o muy onejero, digamos, ¿no? En querer satisfacer una temática, ¿no? Y en este caso ha salido bien bonito, o sea, los lectores ya podrán ver en Busquit, eh, cómo se ha resuelto esa parte, digamos, ¿no? Con mil sí, entonces es como una reivindicación, empoderamiento y todo eso, ¿no? Pero no, no es así como siguiendo tiene un discurso, sino también nace de, de la idea de Jorge, por ejemplo, ¿no? parte de esa parte. Pero también eh, ya nosotros vamos agregando igual lo que son los entornos, personajes. Incluso uno se basa en los vecinos, conocidos, amigos que tienen, captas ¿no? eh, personalidades, facciones, fisonomía, eh, formas de expresarse con las manos, tal vez vestimenta. Entonces uno siempre ve, ¿no? o sea, está en su entorno, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero eso, digamos, en cuanto a lo político, dist distintas formas se toman también, ¿no? O tal vez enfrentar, eh, no sé, esto de la guerra del Chaco, porque, ¿no? Esta, esta escena que describía estas páginas que están en... Eh, que pertenecen a la historieta Infierno Verde, que justamente hay una temática con eh, la coca, por ejemplo, ¿no? O como tal vez unos efectos que puede causar, eh, no sé, alterando químicamente la coca y todo eso, ¿no? Tal vez no llegando a la cocaína, pero tal vez otras cosas que pueden surgir, digamos, ¿no? entonces planteas dilemas también con otros elementos, ¿no? o no sé, relaciones también entre las personas ¿no? entonces yo creo que siempre hay un trabajo político pero no digamos eh, mostrando digamos, claro, no, no ser tan explícito sino sí mostrar la posición respecto o a sea, lo que las autores tienen respecto a un tema y sencillamente ya lo exponemos, ¿no? obviamente podemos ser aceptados o negados, por, ya dependiendo cada quien, cada lector, digamos, ¿no? Pero se plantea una idea, se plantea una posición respecto a la sociedad, este personaje en la sociedad, en este universo, y está comportándose así, digamos, ¿no? Pero es así, y es bastante, digamos, eh, ser receptivos con lo que sucede a nuestro alrededor. Tampoco estamos en una burbuja como que, ah, ya pensamos, ¿no? Como más, más fachos, digamos, ¿no? Queriendo. De interpretar de esto, de, desde nuestro privilegio las cosas, digamos, ¿no? creo que hay bastante empatía en lo que también estamos conteniendo en los historiadores. Yo tengo, por ejemplo, conflicto con un, un joven en, el, en La Paz que es una serie de de los concursos. Dice: ¿no? sí, sí. Los concursos son una pérdida de tiempo y recursos porque siempre son eh, favores de amigos y círculos que se reparten entre ellos. Y ese dinero debería entregarse directamente a entes culturales, digamos, a colectivos culturales, para que ellos administren directamente. Yo he estado cerca de colectivos y, y, y que ha sido un desastre, ¿no? Cuando administramos nuestros propios recursos, a veces no, no funciona. Puede funcionar, pero como que he visto muchos ejemplos donde no. Creo que el concurso es la forma más democrática, que es abierto a todos, o sea, no tienes más que presentarte y, y concursar y esperar lo mejor. Eh, Creo que también pueden haber estos casos que se mencionan, digamos, de círculos algo, pero justamente para eso hay control social, ¿no? Y los mismos autores pueden, de alguna forma, hacer ciertas observaciones a, a las de petición, no sé, de ganadores o de jurados. O sea, hay muchos mecanismos, creo, más limpios, como para que esté, sea higiénico el proceso de un concurso, que directamente darle a un colectivo que tú no sabes, ¿no? Si el colectivo se presenta realmente a toda la, a la población cultural de ese rubro, de ese, de, de ese arte, digamos, eh, que, que si no fuera así entonces y de hecho me llama la atención que este, este joven nunca ha ganado un concurso entonces creo que también desde ese punto de vista es bastante fácil decir que los concursos son absurdos ¿no? a mí me ha, justamente he empezado con mi andaje ya le he publicado pues, un par de historietas pero como que mi estreno grande es ganando un concurso que fue el primer concurso Petrobras de historieta, el primero mil dólares entonces eh, claro que fue una alegría enorme poder ganar entonces, y eso nos impulsó a seguir. De hecho, ahora tenemos un, un estigma nosotros allá de La Paz, ¿no? que somos autores de, solo de concursos. Pero bueno, la verdad es que si tienes ahí, está ahí, foto o algo, no, no le veo lo malo. No, no, le, no, le, no le criticaría al que participa del concurso. Sí, tal vez tratar de hacer más para otras. Y por eso, por ejemplo, en las publicaciones tratamos de que haya por lo menos una historia, por lo menos una que sea inédita, que no sea para concursos, hacemos algo y ahí tratamos de ser más libres o algo dentro de la zona de la participación, pero los concursos los veo como algo genial, ¿no? que no se mueran nunca me, me da mucha pena cuando un concurso por falta de participación, que es lo contrario, o sea, así, mucha gente no pues los concursos, es peor que no haya, y peor que no haya por falta de participantes entonces, o por falta de nivel, a veces que hay ciertos, ciertas instancias como la alcaldía o alguien que dice, bueno, no es que no, no había el nivel, y yo digo, pero ¿por qué juzgan ellos si el nivel o no? Ellos, esos recursos deberían financiarse siempre y fomentar a que el nivel crezca con la presencia de autores, va generando más, más talento, más talento. Entonces, los concursos para mí siempre no deberían existir, de hecho, más. Sí. Bueno, también es, es como un proceso de validación, no que eso era lo que poco luchábamos, o sea, al final. Eh, este trabajo, digamos, ¿no? el último músculo que hicimos eh, Sí es autopublicado, pero tiene un nivel de validación De que ha sido ganadores de concurso En todas las historias Es decir que hay un montón de gente que dice Esto está bien, ¿no? esto, esto es una historia que merece eh, Que se difunda ¿no? Claro, es como eh, las estrellitas detrás ¿no? si se está por Esto avala que un jurado ha, ha, le ha dado un, una posición De primer lugar a, un, a una obra la, y eso es interesante, digamos, el poder eh, también medirlo de esa, esa forma. ¿no? ¿no? Además, ¿no? como decía, digamos, bajante, no, no es como que hacemos un fancy, es casi eh, puro, digamos, ¿no? Si nos ponemos mucho de nuestra parte, es también mucha apuesta, ¿no? De hecho, si bien hemos ganado concursos, también es hemos perdido, ¿no? Pues también por el hecho de, de poder apostar ¿no? Que en el caso de Santa Cruz, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Recientemente es hubo este concurso y, y, bueno, ganó otro colega. Y... pero nuestra parte era como que ya, apostamos pues con esta historia, es cruda, es fuerte, pero tal vez no has cumplido justamente pues, las expectativas, ¿no? Un poquito también lo de los concursos, es como que... pues tienes que, no sé, tienes que ser... tienes que cuidar muchas cosas también, ¿no? Pero tratamos de, de no ser tan cuidadosos también, ¿no? porque si no terminamos siendo esclavos de, del gusto, del jurado, de, ¿no? incluso ya te enteras que es el jurado alguna vez, y ah, ya, a este le encanta esto, así que voy a hacer de esto. Y, ¿no? Pero tratamos de no ser así no, no ser complacientes. Sí. sí, no complacientes. No, no, no, no, no. yo, yo generalmente lo veo como un reto también, a veces los juegos te fueron en el tema con las leyendas de Cochabamba. para mí me parece perfecto porque te limita a manejar ideas porque cada vez tienes tu proyecto personal y no lo terminas de desarrollar justamente porque te tienen muchas ideas y nunca vas, vas a llevar muchas cosas y nunca lo vas a tener, ¿no? Pero en el caso de si te ponen una temática, ya cierras muchas cosas, ya tienes una cerca, ¿no? ya lo vas a trabajar En ese sentido me parece bueno ponen los concursos con temática. Y yo lo veo como un reto también, digo, que lo veamos como trabajo. Hay plata ahí. Y, y haremos lo que nos gusta. Y justamente con ese sábado no, no seremos complacientes. Pondremos nuestras ideas y, y, y a ver qué sale, porque no hemos puesto así nuestro trabajo. Y, y ganamos y eso es lo chistoso porque en la primera publicación de la Super eran cómics de diferentes concursos era de La Paz, de Cochabamba y de Chile, no me acuerdo y, y eso, ¿dónde va a terminar? O sea, es un buen trabajo, quiero leer a ustedes, disfrutado trabajarlo pero de dónde va a terminar eso, no va a terminar así, no lo vamos a publicar en Facebook vamos a creerse en un libro y todas esas historias lo completamos justamente en una revista y creo que ahí nació justamente los compilados ¿eh? a causa de los concursos pero poco a poco se fue pues, armando ¿eh? Justo Pablo Silos fue el que nos sugirió eso, ¿no? el editor de acá de Sudo Gente, nos dijo, tienen harto material y en eso a veces cojean un poco las organizaciones de concursos que si bien en la convocatoria indican que se va a publicar un libro, a veces esto no llega a pasar o la distribución es, no sé, no, no, no sabes qué pasa con esos libros. Entonces teniendo el material, le decimos, y de eso viene colado con lo que dice Andrés Montaño, que es un colega de La Paz, que dice, es bueno entrar a concursos, aunque no tengas... Claro, si vas a ganar o no, porque nunca vas a perder un concurso. Porque ver, si no ganas, por lo menos vas a tener una obra acabada que te puede servir para otra cosa. Ahí, ahí no comparto tanto, porque bueno, si ha perdido, no sé qué tan buena obra puede ser, pero has hecho algo, ¿no? O sea, no te has quedado ahí estático, has avanzado y, como es, en el peor de los casos lo podrás publicar o mejorar respecto a eso. Entonces, yo creo que los concursos generan muchas cosas. Positivas más que negativas tendrán, nada es perfecto, pero de, to de, de todas las opciones creo que es la más interesante para los autores es decir, Si no hubiera este concurso de historieta, como de hecho el concurso de la paz nació a raíz que dos años seguidos se declaró desierto el concurso de bordado Entonces un, un, un colega nos dijo, deberían ir a la alcaldía y pedir los fondos del concurso de bordado porque no se presenta a nadie entonces pues Gracias a eso, usted, entonces, si los autores de acá dejan de tener fe en el concurso de historieta, van a dejar de presentarse Y el año que viene, bueno, va a ser el concurso municipal de la sopa de maní o de, no sé, de febrería Entonces hay que presentarse a los concursos y mejorar, por eso también esforzarse No se trata de hacer cualquier cosa y decir, bueno, clarito ganaré un tercer lugar, hay que apuntar a ganar Eso con ellos siempre también es la idea, entrar a ganar, si no, ¿para qué entramos? y otra cosa interesante que creo que aportaría a todos los concursos justamente es un feedback de los de los jurados ¿no? a veces como que presentas y te presenta en Facebook digamos tales han ganado fin acabó el concurso no pero no hay alguien que te diga sabes por qué has ganado porque has perdido y que te lo explique digamos, ¿no? Además es creo que eso no no se practica en muchos concursos, ¿no? Entiendo que también es mucho cuestión de egos a veces, ¿no? Tal vez cuidan esa parte, ¿no? Y tal vez es mucho más trabajo además de de curar la obra y después comentar con cada autor, puede ser muy pesado, pero creo que sería mucho más enriquecedor que existan ese tipo de ejercicios, ¿no? Para empezar, pues realmente preocuparse un poco en creer en lo que estás haciendo, si no para empezar, si tú no crees en ti mismo, es muy poco probable que los demás crean en ti. Le tienes que transmitir a los demás que tú, lo tuyo, o sea, es vender tu producto. ¿no? Es, es, si yo he hablado con Oscar con Salva, no es que yo he llegado, pues no era nadie. entonces No he llegado y hazmelo esto, ¿no? sino que le he dicho, mira, con esto podemos escribir. Y le he convencido de una forma buena. Pero porque para empezar yo creía en mí. Yo sabía mi limitación, que era esto del dibujo. Yo unas historietas las publicaba con fotografía. Entonces era una especie de fotonovela en me trabajos pero no me satisfacía para nada porque narrativamente no podía conseguir la, esa narración visual que se necesita con la fotografía demasiado estática, entonces yo necesitaba convencer a alguien y hablé con un par de autores antes de encontrarlos a ellos, eh, que bueno, no les convenció lo que yo quería entonces si está alguien empezando en esto, primero delimitar sus capacidades porque también en historieta hay algo que se llama el autor completo que es bueno, te, te sacas la lotería en la vida donde tienes dos talentos, tanto el verbal como el de gráfico, pero eso. Si yo supiera dibujar, no los necesitaría, no estaría en otros lados. Pero hay gente que sí. Entonces, pero también convencerse de que no todos tienen, o sea, los porque son autores completos son prodigios. Pues no creernos todos prodigios. Si no puedes muy bien escribir, busca apoyo en, alguien, en un guionista. Si no puedes dibujar muy bien, busca el trabajo de un, incluso de un colorista porque hay gente que dibuja muy bien, pero no tiene esa sensibilidad de transmitir cromáticamente, eh, y puedes tener un dibujo muy bueno, pero mal pintado, o seas mío. ¿me entienden? Entonces, creer en lo que quieres, delimitar tus capacidades bien y luego tratar de buscar esos compañeros, de, no solo ya de trabajo sino en parte de vida, porque toda obra artística eh, se harás una escultura o una pintura si la has hecho colaborativamente o colectivamente algún día pasarás por ahí y aunque ya no te hables con esas personas, dirás ese momento de mi vida lo compartí con estos autores que en su momento respeté y admiré y entonces el arte es eso, no esa satisfacción también del, del alma, no es tanto los comerciales, hemos hablado ahorita de dinero y de premios, la verdad que tampoco es ese el motor que nos motiva, por lo menos a mí yo mi intención es transmitir, contar algo y escribir, que no escribo tanto ellos siempre me reclaman eso de que no estoy pero lo que más me gusta es eso o sea, lo que más disfruto en la vida es cuando estoy escribiendo en una hojita, pensando en que en un momento se va a convertir en una obra no me gusta todo lo que escribo pero amo escribir, entonces mientras yo crea en eso, lo puedo fomentar y activarlo de alguna forma entonces, ese sería mi consejo, enamorarse mucho de lo que están haciendo, creer en ustedes y si no, bueno el arte es tan vasto que si no les convence una cosa pueden saltar otra cosa la historieta es bien noble en el sentido de que como se dice cualquiera puede hacerlo tal vez si yo me pongo a cantar automáticamente alguien hará así y yo ya sé que no canto bien la historieta creo que tiene mucha más flexibilidad, o sea, hay libros publicados hermosos con tafadura que uno dice ¿qué es esta cosa? ¿no? pero llega hasta ese nivel o sea, es cuestión de animarse a hacerlo pero es mejor si uno tal vez busca una formación y formarse en el, en el área pero es muy permisivo ¿no? pues, básicamente sí, es que está mal decirlo cualquiera puede ser historia. ese sería mi consejo de, los sistemas, es? de mi sería primero eh, sí. al final de, de la historieta es bien complicado de lo otro, no complicado ¿no? sobre todo Incluso no hay mercado FIFO. Pero lo que sí ayudaría mucho es eh, hacer una investigación en las publicaciones nacionales, que a veces no veo en los nuevos autores, que directamente se lanzan a las piscinas sin saber nada. ¿no? Y conocer cómo, cómo han trabajado los cines, qué errores han tenido, qué comido bien, qué comido mal. Eso te va a ayudar mucho, a que sea menos doloroso el, el proceso de, de iniciar o ¿no? trabajar. Y, y, y, y otra cosa también es tener contacto con un autor. Si quieres si, si fan de un autor colombiano, escribirle, digamos, ¿no? en tu trabajo, estoy haciendo otra cosa. Y, y eso a veces eso, eso, pues, uno mismo puede decir, ah, ¿no? No, no, no, no, no debe hacer caso porque te lo haces mal o, o, o, o no, no se hace tan refiero, ¿no? Y eso va a ayudar bastante a mejorar y, y sobre todo, a, a, a, a ver cómo es el campo de, de la historia boliviana porque sé es, que es muy. Es muy escaso, es muy, muy peligroso, pero se puede, no pero se puede, creo eh. Una acotación, un artistas antes de Salva, es que también ahora estamos en otros tiempos, hay plataformas digitales de publicación historieta gratuita, publica, pero Eso también tiene que ver con la misión que tenga uno como autor y que quiere, publicas gratis tu historieta, si tienes, el, tienes que crear cuero de todas maneras, porque así como llegas a mucha gente en internet, Muchos críticos que a veces la verdad es que solo es por molestar, te pueden destruir y tu, y tu ego puede morir en el proceso y que puedes quedar con ganas de no hacer nada más nunca por una crítica mal colocada mal percibida en realidad pero está ahí también puedes hacerlo, o sea hay plataformas y de hecho muchas historietas eh, a nivel mundial ahora exitosas se publican primero en plataformas y a raíz del gran llegue que tiene éxito se publican ya en libros ¿no? Entonces, eh, y, no, y no es que, ah, ya lo he publicado en internet, nadie va a comprar el libro, todo lo contrario, si tiene éxito en digital, que eso se partió gratis, toda esa gente aún así quiere el libro y se vuelven bestsellers, entonces pues hay otras plataformas, bueno, nosotros tal vez también estamos un poco caiditos para ese tipo de cosas, aunque es algo que nos da curiosidad, no hemos dicho tal vez de ver a futuro algún tipo de publicación a nivel digital, pero también tienen esa opción, o sea, hay varias opciones en el libro. Bueno, también eh, con todo el amor que se hace, de la historieta, ¿no? no solo es en Bolivia, sino vemos igual ejemplos de otros países, ¿no? en España igual se... Hay un gran problema, ha salido igual que recientemente un artículo que era los problemas con las editoriales, ¿no? Realmente uno no puede vivir ni en España, que tiene una gran tradición de historietas, no puedes vivir sin historietas, se gana muy poco. ¿no? Pero bueno, como todo el amor que se pone, también hay que poner responsabilidad, y la responsabilidad es tener otro trabajo. ¿no? no hay que trabajar de hacer historietas ¿sí? O sea, si eres, digamos, yo soy ilustrador, Oscar también eh, Trabajamos de ilustración, ¿no? Hacemos diseño gráfico también, ¿no? Entonces eso es lo que nos da de comer Y en los tiempos libres, en los tiempos en que tal vez mucha ya, hoy día no voy, voy a dormir un poco menos, pero voy a hacer historietas, ¿no? Porque voy a hacer, no pues, sé, este, para este concurso, o no sé, para este... Eh, a veces salen igual fondos, ¿no? Hay interesantes que salen de y todo eso para hacer historietas y o también ¿no? o sea, hay otros autores, por ejemplo, igual Andrés Montaño, del que estábamos hablando, ¿no? que es muy joven, y está eh, generando su nueva editorial, también, ¿no? que es Casa número 100, su editorial. Y él eh, tenía igual su horario rígido. ¿no? Aprovecha también de vivir, por ejemplo, todavía con sus padres, ¿no? que eso también aproveche. ¿no? O sea, desde la época milenial estamos varios viviendo con nuestros padres, padres hasta los treinta y tantos y más años. Entonces, eh, a veces hay este colchón que nos ayuda también a poder producir y hacer las cosas, ¿no? Y Andrés tenía su, su horario, ¿no? Era como que despertaba a las 8 de la mañana y dormía a las 3. Los, además del trabajo que, que ya tiene, digamos ¿no? que el, el trabajo en la librería y también eh, hacer tal ilustraciones y todo eso ¿no? pero también se da su tiempo para hacer su historieta y tener su publicación a tiempo y todo eso ¿no? para determinados eventos como las ferias de libro o festivales que hay de, de cómics y todo eso ¿no? entonces es entre responsabilidad dedicación pero sobre todo cariño, Esto sea, esto es cariño, o sea, el cariño que le ponemos también, tenemos mucha alma, es Tal vez si sí se, se ha pagado con concursos y todo eso, ¿no? pero hay otras publicaciones que, que tal vez eh, han salido fuera de eso, ¿no? entonces es, es harto cariño, pero, harto amor, dedicación, a lo mejor de nosotros, los años igual se ponen aquí, y pues es para que lo disfruten, ¿no? es eso, es, es arriesgado, pero es, es bello, es recto.